Era el sábado, como a las ocho y media de la mañana. Eh, se metieron así de sorpresa, tres en un sonata blanco. Y nada, me encañonaron de una vez, que le diera todo. Inmediatamente yo, por saber mi vida, le dije. y Como que eran así, me tenían amenazas que me iban a matar, como quiera. Y me despojaron como de 50 mil pesos. Y nada, y me, di, me volteé porque como quiera me tenía amenazado que me iba a matar. Y me voltea lo que Dios quisiera. Y sería un milagro de Dios que era más pudieron hacerme eso. ¿Lograste identificar a una de estas personas? Sí, hay uno identificado. Está en proceso ahí. Eh, porque el que, el, el que rentó el carro está identificando ahí a ver cómo le llegan a los que hicieron eso.